8 y 29 de la noche Lotería Santander y la Perla lo tiene todo Dan inicio al sorteo número 1298 Para hoy viernes 12 de mayo Del 2023 Y a continuación en presencia de nuestro delegado El número ganador para Culona Noche Es 8 7 9 5 Repito el número ganador es 8795 Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto